Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una quesada serrana y los ingredientes son un yogur natural y con la medida del yogur hemos echado 4 de leche 2 de azúcar 2 de harina 125 gramos de mantequilla 2 huevos y canela. En rama, no. En polvo. Ahora, donde la leche. Echamos los huevos. Como veo que no me va a caber aquí. Lo vamos a echar aquí. Seguimos con la harina. el azúcar la mantequilla y el yogur y ahora lo batimos y ahora lo batimos Ya está bien batido y ahora lo que tenemos que hacer es engrasar la fuente de barro con un poquito de mantequilla ya lo hemos untado de mantequilla y ahora lo echamos por encima ahora lo que tenemos que hacer es echar la canela por encima que quede bien cubierta y ahora la metemos en el horno a unos 190 grados durante 40 minutos lo metemos en el horno y lo que hemos dicho a 190 grados durante 40 minutos al final lo hemos tenido que dejar 60 minutos y vamos a ver si ya está hecho pues sí está hecho así que lo sacamos ahí lo tenéis, y mirad qué rico tiene que estar mirad amigos, ahí tenéis la quesada serrana que está espectacular así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos, espero que os haya gustado esta quesada serrana que hemos hecho hoy así que ya sabéis lo que tenéis que hacer